Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un lance a un león legendario Con 270 kilos de peso máximo y 50 puntos de puntuación Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en la sabana central Vemos hay un león, un legendario Vamos a ver si podemos hacer el lance Cogemos el 300, apuntamos, empieza a moverse como un loco que nos habrá molido... Visto, pero disparamos... Creo que le, que le hemos dado... Vamos a, a ir a recogerlo... Vamos perrete... Venga... Sígueme... Vamos a ir bordeando todo todo el lago... Vamos... Mira sí ha caído... Ha caído... Ha caído... Vemos la, la presión energética. Vamos a ir bordeando todo el lago... Hasta, hasta cogerlo vamos a, a recargar que esta zona es este lago es de leones ahora luego pondré el mapa y como hay mucha vegetación y mucha hierba al lado de, del lago no queremos que tenga tener una sorpresa y que nos derribe un león porque un león en cuanto nos toca no nos manda al puesto pero de cabeza no no hay no vale botiquín ni leche milagre vamos para allá dejamos alogiar de a perrete que está un poquito decaído seguimos corriendo vemos ahí que tenemos la, la presión energética en nuestro GPS y nos vamos acercando vaya allá adelante tenemos tenemos tenemos otro león me parece mira si sí, tenemos un león ahí parado vamos a hacer el lance cambiamos la mira y disparamos ha caído a ver si sí, ha caído Pues mira, ya tenemos do, dos leones No sé qué, qué puntuación tendría Pero bueno Mira, mira, el, el perrete gruñe Cuando cuando huele a león Gruñe Así que vamos a, a decir que arrastre Venga, busca perrete mira, va buscando y va gruñendo no, no, no sé si es que habrá otro león Por la sexta o es un, El propio olor del de león abatido vemos que se va hacia el segundo nos llama ya lo he encontrado estoy aquí vamos a, a felicitarle lo vamos a elogiar vamos a coger un oro nivel 7 45 con 30 y ahora vamos a a recoger el otro que lo tenemos ahí resaltado voy a voy a poner el mapa para que veas en la zona que, que lo he batido, en la sabana central, en ese laguito que tenemos ahí para que lo, lo podáis localizar mira sigue gruñendo el perro no, no, no, no le hace nada, siéntate, te parrete no le hace gracia, vamos a, vamos a recogerlo diamante, 50 puntos, peso máximo 270, yo creo que la puntuación más más alta de que da, la, que da un león y vamos a, a guardarlo, luego lo disecaremos y lo pondremos, vamos a hacer una fotito, madre mía, vamos a premiar a nuestro perrete, muy bien perrete, así me gusta, venga una galletita, que lo has hecho muy bien, se me, se me gusta que, que gruñas cuando veas un, un animal peligroso, vamos otra vez a, a premiarle, venga una caricia, muy bien parrete, que lo hace muy bien vamos a poner otra vez el mapa para que lo volváis a ver veis la zona, la zona donde está veis todo, todos los hábitats que están puestos, localizados y yo creo que, que esto es todo por hoy la verdad es que ha sido un, un lance muy bonito si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete a mi canal